Existen diferentes comportamientos de la posición, velocidad y aceleración con respecto al tiempo. Vamos a mirar cómo se comporta en el movimiento uniforme. Entonces recordemos la fórmula del movimiento uniforme. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a mirar qué pasa con la distancia contra el tiempo. Miremos. Miren que la distancia es directamente proporcional al tiempo. A mayor tiempo, mayor distancia. Por ello es una línea constante a mayor tiempo mayor son directamente proporcionales ahora miremos el siguiente caso velocidad contra el tiempo la velocidad es un valor constante este no cambia entonces como es una constante se mantiene así no cambia y es un valor positivo por eso parte de esta manera ahora miremos qué pasa con la aceleración con la aceleración como es un movimiento uniforme la aceleración vale 0 por ello es una línea que va en toda la parte del eje X, pero todo vale cero. Bien, vamos a mirar ejemplos aplicando estas gráficas. Ejemplo número 1. Un auto se desplaza con una velocidad de 20 km por hora constante en un tiempo de 2 horas. Determine la distancia que recorrió y grafique las parejas X contra T, velocidad contra T y aceleración contra el tiempo. Recordemos, tengo la velocidad y la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, tengo la velocidad, reemplazamos y el tiempo es todo, se cancelarían las horas. Y esto nos daría 40 kilómetros. Quiere decir que la distancia vale 40 kilómetros. Ahora, vamos a graficar las parejas que me piden. Ya tengo la distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces, miremos qué pasaría. Miremos las gráficas. Primera gráfica. Distancia contra el tiempo. Son 40 kilómetros. Acá una corrección. Acá es kilómetros por hora. Son dos horas. Miren. Es una línea constante. Esa sería la gráfica de distancia contra el tiempo. Ahora miremos la velocidad. La velocidad. La velocidad es constante. Es 20. Y el tiempo son dos horas. Entonces... 20 kilómetros por hora y el tiempo 2 horas. Y por último miremos qué pasa con la aceleración. Como no hay aceleración en ese tramo, en las 2 horas, esto vale 0. Miren que la línea es constante y no es no tiene ningún valor. O sea que esto sería la aceleración. Entonces sabemos que en un movimiento uniforme no hay aceleración. Miremos un siguiente ejemplo. Una avestruz corre 38 kilómetros en línea recta. Si quiere hacerlo en una hora, ¿qué velocidad debe tener? Gráfica de velocidad contra el tiempo, miremos. Tengo la avestruz, tengo el tiempo que vale una hora y me dan una distancia de 38 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos que una avestruz tiene un harto recorrido, por ello estos son animales que corren demasiado. Si no, podemos acordarnos del correr caminos. Bien, ahora, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Despejamos. Ese tiempo que está multiplicando lo pasamos a dividir. La velocidad nos quedaría 38. dividido 1, eso nos daría 38 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad. Ya tengo la velocidad, vamos a hacer la gráfica. Como es constante, la gráfica nos va a quedar de la siguiente forma. 38, miren, es constante. Y es en una hora. Entonces, velocidad 38 y...